A modo de protesta, personas hasta el momento no identificadas quemaron neumáticos y lanzaron escombros en las calles en las afueras de las oficinas de la empresa distribuidora de electricidad del Norte y de Norte en el municipio de Villarriba. De acuerdo con la declaración de residentes en la zona, es por motivo del mal servicio de la energía eléctrica. Que no, que no llega la luz, aquí no llega la luz, le tiran los recibos carísimos le tiran los, los, los, los recibos caros y toda la vaina ¿no? y aquí no llega, ella llega de visita, llega la luz anoche quemaron un neumático aquí? ¿sí? Sí, aquí quemaron y podrían quemar todo, toda la esquina que no estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo con eso que esa gente están haciendo, que tienen que hacerlo porque aquí la luz única la luz que hay es la de Dios no veo más luz aquí, aquí viven cobrando luz las 24 horas del día y luz no hay esa que Dios manda en cámara José Tifá para NTN, Joanny Cordero.